Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Vélez Futsal. Hoy estamos acá acompañando al equipo, estamos sí. en Sedem 3, acá sí. cerquita de Hurlingham. Sí, ¿Qué, sí, ¿qué sí. partido es esto? Eh, queda mira, cerca me de parece, Buen Aire. Queda cerca de Buen Aire. Creo que estamos en una parte que creo que corresponde a 3 de febrero, pero eh, no estoy seguro. Perfecto. La verdad la estructura del SEDEM, espectacular la, las instalaciones. Fácil de venir Acá, en, acá en el Sedem 3 hace de local Almagro y hace de local JJ Urquiza, que ah, son mirá. dos equipos de caseros. Uh -huh. Es de 3 de febrero entonces, eh, porque eh, es CEDEM 1, sedem 2, sedem 3, es, claro, de 3 de eh, de te, es de 3 de febrero. Bien, perfecto. Mm. Así que bueno, nada, eh, la verdad como nosotros estamos muy chochos, muy contentos de hacer una nueva transmisión para todos los vecinos de Hurlingham, vecinas de Hurlingham, gente, gente amiga de Vélez que, que no puede llegar hasta acá y lo, y lo puede ver por la hora de Hurlingham, nos llamaron de todos lados, van a transmitir, van a transmitir, acá estamos, bueno, estamos firmes acá. Bueno, como dicen, nosotros para remarcar somos la hora de Hurlingham Deportes, donde estamos nosotros, como decimos, nosotros llevamos a Hurlingham y llevamos su pasión. Que el otro día preguntamos uno de los patrimonios culturales es el deporte de Burlingame, pero neto, no lo tienen que dudar, hace años que se hace todo tipo de deporte. Nosotros somos una especie como de, de subproducto de todo eso, porque nació un canal de comunicación que nosotros le decimos La Hora TV Web, porque esto es por web, y, este, y como somos este, seguidores de Vélez, estamos acá en esta noche especial 100% dedicada a Vélez a todos los hinchas y a todas las hinchas de Vélez que ya nos llama como dice que estuvieron haciendo preguntando si íbamos a, a transmitir o no, un gusto muy grande seguirlos y como hacemos con los equipos de Hurlingham, más allá del resultado ¿eh? más allá del resultado es seguirlo porque eh, el esfuerzo que hacen los jugadores acá con el frío, venir a entrenar <risa> hace un poco hace un frío los, Almagro, Almagro todavía no, no está saliendo Vamos a decirle a los chicos Dale, dale, dale eh, a Yo ver. voy a mirar un poquitito ahí Perfecto, está, dale, dale Voy a ver. enfocar, yo voy a decir quiénes juegan hoy para Vélez Con el número 2 Minetti Ariel Con el número 3 Maxi Bravo Con el número 5 Brian Mandrino Con el número 6 Alejo Mascarel, Con el número 7 Facundo Ferreira con el número 8, Nahuel Rey. Con el número 9, el Capitán Guillermo Sanguinetti. Con el número 10, Federico Giroma. Con el número 12, Mauricio Betty. Con el número 15, Esteban Escobar. Con el número 14, Matías Hurt. Con el número 11, Agustín Cáceres. Con el número 13, Lucas Imori. Y con el número 1, Nicolás Nogales. Arquero, arquero de la tercera que subió a la primera y, el, y contra colegiales, ¿no? Fue figura. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Los chicos de Almagro. Ya vamos a decir. Ahí están los chicos, hacen frío. La verdad, remarcar el frío que hacen, no sé, en sus casas. Deben estar así, con el celular puesto arriba, del, o con el, la, la computadora, los chicos con el número Los chicos de Almagro, con, con, con el número uno, Ezequiel Morelli, con el número dos, Nicolás Galíndez, con el número tres, Nahuel P Prieu, con el número cuatro, Facundo Galán, con el número nueve, Gabriel Martínez, con el número 10, David Castro, con el número once, Alan López, con el número ocho, Fernando Rizzo, con el número 14, Renzo Acosta con el número 5 Enrique Iba Ibarra, con el número 13 Diego Monte de Oca, con el número 6 Cristian Tobía y me faltan dos, con el número 12 Franco Carrasco y con el número 7 Agustín Espeche. Correte un cachito para allá. Eh, Vélez eh, arranca del lado izquierdo de la cancha. No hubo, no hubo saludos... Saludó FIFA y arranca directamente, arranca el partido. Está arranca Vélez, Vélez, arranca Vélez, Vélez futsal una nueva transmisión. En este caso Almagro, que hace de local en Sedem 3, recibe a Vélez Sarfield Y acá estamos, la primera para Vélez. Vélez sale muy, muy enchufado, primer córner para la visita. Hay que tener paciencia en estos días de frío muy lindo si querés mucho... enfocar ahora voy a ahora enfocar para arriba también es un tinglado gigante después voy a enfocar sobre todo porque me interesa mucho se viene Ariel. la estructura primer remate está? de Vélez. respuesta del arquero Ay, abajo buena. al palo otro nuevo corner para el fortín muy buena muy buena construcción Voy a pasar esperemos, link esperemos. para que la gente lo pueda ver. Está bien, esperemos que se esté viendo bien porque estamos en, en los confines del mundo en medio de internet. Estamos ahí. Estamos, por ahora estamos. Por ahí. ahora estamos. Buen remate, ahí... buena la respuesta del arquero. Saca largo. Hay que cubrir, hay que cubrir. Bien, Gabriel. Bien Ariel. Bien, Nicolás. Bien, Nicolás. Tal, Primera respuesta de Nico. Saque de arco. Ah, no, córner. ¿Córner o saque de arco? Sí. Córner, córner para el local, para el magro. Ahí está tati mirando, hoy fue el, el cumpleaños de, de Quito, la verdad, le pasamos buenas noches, buenas noches, buenas noches, no, no buenas no, noches, no noche. ¿cómo ¿Todo ando bien? Usted bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo bien, ahí pasó el link, ahí pasó el link. Dale, buenísimo, así lo pasa la gente de Belén. Dale. Va llegando, va llegando. Va llegando gente al baile. Va llegando gente al baile. Estamos, digamos, enfrente del, del, bueno, del bueno, Siamse. Claro. Exactamente. ¡Uy! El remate Uy. pasa por al lado del palo. ¡Qué buena, qué buena pelota! Era el remate de Brian. Estamos cerca del Siamse y entonces son terrenos que están sufriendo modificaciones que antes eran baldíos y demás y ahora lo están, lo están acomodando bastante. Eh, en sí toda la zona esta del CEDEM es una zona, zona parquizada, eh, es una zona con estacionamientos, con lugar cómodo para, para llegar y demás. Muy se dice. Este... Lindo acampado. Se viene el magro, el remate y la respuesta a la defensa de Vélez. Se viene el magro, está en mitad de cancha con el balón. Van tocando buena la presión, no lo pueden bajar si no es falta. Bien la respuesta del arquero, hay que recuperar. Bien uh, la presión de Ariel, casi más gol de Vélez. Está cerca de abrir el marcador. Cambian de pelota. Por la nueva, porque cada vez que se juega primera, es pelota nueva, pedido de AFA, ¿no? Yo y hoy que hoy salió pilota. campeón Bar, Bar, Bar ¿no? Y, y terminó el campeonato. 0 el campeonato a 0, Pero un poquito. Gonzalo Guti ya está preguntando. 0 cero a 0. Cero. Cero a cero. Arrancó. Tenemos 2-3 minutos empezado el partido. Está mejor Vélez, está mejor Vélez. Bueno, decía, el, el campeonato de la Copa América terminó. Lo único que te pido terminó. es que no digas que ese país es campeón. De sí salió primero. Salió para primero. ser campeón, tenés que hacer una cantidad de cosas, viste, tenés que jugar limpio para ser campeón. Salió primero, salió primero en la lista. Salió favorecido por, por el VAR, salió favorecido por, lo, por los jueces que fueron protagonistas de toda la Copa América. ¿Qué más podemos decir? Un desastre. Buena jugada de Vélez. La pelota nada, no falta nada. Pelota para arriba y a ver Fede Giroma si la baja. La baja. No, cobra falta, cobra falta tuvimos en en nuestro, para Almagro. Y sobre todo cuando le dimos jugar a Perú, tuvimos en nuestro corazón esta Sí, tal La cual. Verdad, qué técnico, qué técnico. Jugadora de Almagro en el piso que recién se, se levanta. Se viene Almagro en mitad de cancha. Ariel que lo quiere parar, no puede. Se viene Almagro. Bien el cierre. viene el arquero, Nico. Uf. Ahí está. No te cable, mojable. No te bien. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, muy bueno, Buena, video, buena esa de poner la silla, ¿eh? Sí, viste, por las dudas, <risa> porque dije pues por ahí encajan un pelotazo. Se viene Almagro, ahora está parejo el partido. Recién arranca, faltan 16 minutos 37. Tenemos un cartel electrónico ahí enfrente nuestro, sí, que se ve muy bien. 16 minutos 30 para terminar el primer tiempo, 0 a 0 estamos. Aunque Se venía es feo. Aunque es un cartel que si vos te fijas no, solamente marca el tiempo, es un no, reloj. No tiene, no tiene falta, no, no tiene resultado. resultado. Pero bueno, está bien, por lo menos el tiempo es, el tiempo es veloz, dice la, la canción. Tal cual, pasaron recién 4 minutos del primer tiempo, bien la presión de Brian, la pelota para el arquero, hay que volver, y bien el cabezazo. La tiene Fede, Fede para Ariel, quería jugar rápido con Brian. No puede, se viene Almagro, hay que marcar. Bien, Mile, bien Mile, se viene Almagro un poco. El partido usted lo está viendo por la hora de Urlingan Deportes a través de la hora TV Web. Como le decimos nosotros, el partido va 0 a 0 y faltan 15 minutos 53. Se viene Fede, se viene Fede, ahí está, ahí está Guille, puede ser. en Gol! gol de L, jugada jugada de fede giroma definición de guille arriba vélez 1 a 0 yo pensé cuando el juez levantó los brazos y pide el barco pide el barco no el bar. dije, no". <ríe> no por favor abre el marcador el fornín levantó los brazos cinco minutos así. de partido que alcanza a vélez para abrir el marcador 1 a 0 como siempre hemos cumplido al comienzo federico ha hecho los deberes ha dado la lista de jugadores de ambos equipos, cosa la que íbamos a arrancar bien. la transmisión y para bueno, que me tengo que cruzar para. Claro, sabía para que ver la lista. de hacer los Bien, vele, bien vele, bien ve la marca. Porque que hacés publicidades rápidas. Hacemos publicidades rápidas, hacemos la bonita. Fiambrería que sería ventas por mayor y menor. Teléfono 3527 cero 82601 la Bonita Distribuidora, el mejor fiambre, el mejor queso de toda la zona oeste. Barato, Sin económico. Dudas, pero no solamente barato, sino que el loco tiene variedad, te atienden bien. Y creo, y están abriendo, ya abrieron la sucursal en San Miguel. Ya está, ya está la sucursal abierta en San Miguel. A todo esto, Corner. ¿Corner número? Corner número 363 y le queremos decir que ayer vimos música... Argentina de primer nivel, enorme, no, no. en, en el cosmopolita, ¿sabes a quién fui a ver? ¿Dónde queda el cosmopolita Cor para la gente? Queda no en el casco, en el casco central de Úrnia, en el casco viejo, detrás vendría a ser de la estación Rubén Darío, del, del trencito, de Utiza. Bueno, ahí tocó. Bien la presión. El Rosarino Jorge eh, Facu. ¡impresionante, impresionante! Aparte la calidad del sonido. Este, con la que se hizo el espectáculo en el Cosmopolita, que es un, un lugar clásico, histórico, que está, está siendo recuperado. ¡Bien! Bien el cierre, viene el cierre. Corre la pelota se va afuera y decimos bueno, que está siendo recuperado y esto fue un espectáculo organizado por la Dirección de Cultura del municipio de Urlinga a cargo de Rafa. Rafa, hace ya te saludé. Y te dije que punto, bueno... ¿no? Sí, el sonido es espectacular. Habían 300, 400 personas, qué sé yo cuánto había ahí. Estaba de bote a bote como Polita. Bien Facu. Se viene Vélez, puede ser, ¿eh? ahí le quedó larga Matías Hurt. Pero la si no pelota por, se va y no se no el el man. Porque el, el tipo es de la generación de los Fito Pais y todo lo demás. No es un nene, es un flor de músico. Van der Mole en Hurlingham. ¿Puedo? Y estuvo, Barbie. Perdón, perdón, pero tengo una, andan, una, andan. una, una, buena, una buena noticia. ¿Qué pasó? Somos ¿Qué pasó? de Hurlingham. Hurlingham le ganó a Parque por la división C de futsal AFA de visitante. Ganó Hurlingham 3 a 2. Pero, no, no, no, ¿en serio? Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Rolo, un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. A Rolo, a, a José, a toda la comisión de futsal de Hurlingham. Muchas gracias. Acaba de ganar Hurlingham 3 a 2. Es una buena levantada. parque y, y quiere salir de los... De sí, la salud. situación mala, digamos. No se le dice situación mala, no se no puede eso. decir? No, es que está. La realidad es que está en los últimos puestos de la tabla, pero el torneo le falta toda la vuelta. Es decir, esta es la como si fuera la primera mitad. Y es muy bueno que hayan ganado de visitante ellos para levantar el ánimo este, al triangulito que andaba. Estaba haciendo un partido muy bueno y, y de no repente. Orden, otro no, con, orden, con, no puede, no puede tocar la pelota para atrás. Que no quería. Ahora seguimos con Vélez. Con el arquero. Pelota para atrás con el arquero que no podía. Y esto es tiro libre para el magro, que puede tener una buena situación para empatar. Esperemos que no. <risa> pero acá no ve gente de Alba, sí, pero se puede eh, tirar, No, pero, no, pero, yo tenete, no, pero la 13 minutos con, 30, pero falta. Pero vos, eh, pero acá nunca vas a escuchar insultos ni nada de eso. Yo, yo quiero saber: está Julio Alanis. Julio Alanis, quiero saber si está y que nos diga cómo salió el selectivo. Primero tengo que responderle a la gente, que porque yo estoy mirando, David, David Rivero, cómo va va ganando el club atlético Belezar Futsal por 1 a 0. Y Primer tiempo, usted lo está viendo. ¿Esto? A ver rato, ¿no? qué pasa acá. Jugada recontra preparada, pizarrón. El árbitro está mirando todo. No quiere nada extraño. A ver. Empató Almagro. Es una jugada que siempre en futsal se empata. Uno a uno muy a Almagro. Cerca, muy cerca a Almagro con Vélez. Casi casi, casi, casi, casi, casi. Casi, casi un penal con Barrera. Esto es como, esto como el, eh, cuando el futsal ataca tres y defiende uno, que siempre es gol. Bueno, esas jugadas siempre, la mayoría, el 80% siempre es gol. Se viene el remate y por sí, arriba el travesaño el remate fue de Facundo Ferreira. Recién David preguntaba, David Rivero, bueno, ahora cambió el resultado. <risa> ahora estamos David? uno a uno. Uno a uno estamos. Qué, qué frío, faltan qué frío. Fue perdón. la semana más fría del año, dicen. Eh. Ahora empieza a cambiar un poco el tema. 8 de mínima. 18 de máxima 8 queda de mínima Ay, Para la semana más, que más viene frío. Para la semana que viene 8 de mínima máxima, no, no, no. 18, mí no mí que... máxima 18 Yo ya estoy de remera Te digo Se viene Se viene el magro No hay que, no hay que hacerle falta Bien, vélez, Lateral en ataque para el magro o sea, ah, Bien, vélez, Bien la defensa Vamos, vamos Vamos, vamos Hay que responder Ya jugaron el reloj ya se mueve. Almagro con la pelota. El local con la pelota. Estamos en SEDEM 3. Acá cerquita de Hurlingham. En el buen aire. Se viene Almagro. Pelota al segundo palo. El jugador no llega y todo esto es lateral. Llaman al jugador Almagro. El le está hablando y le dice, si sí, el próximo asado, no, trae lo que te dice, no entras al asado. ¿Te imaginas futsal con Bar? No. Próximamente. Porfa, a ver, no, no, no, dejate de joder, no. no. Más todavía, imagínate no, no, que cuando no, la plata no, se va, paran. No, imagínate no, no, con no el Bar. Tener... Se viene B, puede ser el remate. Pegan no, no, la defensa no, de del Magro. Pegan la defensa del Magro y se va al corner para el Fortín. Ay, usted lo tiene. Vamos, a ver qué pasa. Se viene Facu. Abren la pelota de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Paciencia para Vélez ahora en, el, en este trayecto del, del partido en el primer tiempo. Abren, puede ser, a ver el remate. A ver, ahí puede ser, eh. A ver. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay! vos yo pensé que pegaba y entraba. Corner para Vélez, y está mejor, ¿eh? Está mejor, sí. Por lo menos a mí lo que me interesa es que tiene una, una, digamos, una continuidad de juego y del volumen de juego que tiene Vélez Arfield. Le cuesta encontrarse con el con un poco, pero eso ya Juega eso rápido lateral solo. el corner Vélez, eso ya lo tiene, solo. a ver si pueden como, rematar. Eso le viene solo, como ha pasado con el triangulito. Bien la defensa. Exactamente igual. ¿Eh? Lo que te decía, sí, que lo importante en un equipo es el volumen de juego que va teniendo. Los goles llegan, eso no es problema. Le pasó parecido a Triangulito. Triangulito empezó a, a consolidar su volumen de juego partido tras partido y ya se encuentra con capacidad de hacer goles este, más allá de lo que reciba. Y lo Hola. mismo está pasando con Vélez. Viene, eh, viene el corte, viene el corte. A ver si viene la contra. Es fiel a un juego que arma No, de oh, la tranquilo, atrás. tranquilo, ¿Entendés? muy bien. Van armando un de facu. La atrás siempre. Siempre, siempre llevan muy bien la pelota. El sí, facu, sí, bien sí, Facu, llegás. Bien, Facu. Está muy rebaladizo el, el piso, lo vimos con la tercera. Hablando de rebaladizo, hoy Connie fue a jugar una cancha. Más rebaladiza esa cancha. Bueno, era una cancha, era como... ¿Pero era cemento o de qué era? No, era de Baldosa. Ah, de Baldosa. Viste, sí, de, está de la, muy gastada. De Baldosa. Sí. Bueno, ahí sigue el partido. Se viene a ver, se viene Vélez. ¿Traba? bien recuperado, bien recuperado, sin falta. No es falta, ¿no? No, no, no, el bueno, no cobra, se mirá, levanta rápido, el número 6, mirá. Se viene Vélez, puede ser. La pelota no se va. Maxi. ¿Facu le puede pegar? Arman la jugada, puede ser. Facu. ahí Viene el corte de Almagro. Está muy, muy, muy lisa. La, viene el corte la, la, al Almagro, muy La bien. superficie y me parece que los jugadores de los dos equipos no se sienten. Eh, sí. Vos ves que los cuerpos no están firmes. Está bien posición. Vélez, ¿eh? está bien Vélez, puede ah. ser ahí. ¡Ay! Mira, bola. So... El arquero iba para el otro palo. Se salva, se salva Almagro por un pelito. Vamos a avisar a la gente que está viendo sí. que en cualquier momento se puede cortar la transmisión. Sí, porque estamos, por qué. Estamos, estamos así porque estamos en una zona de, de difícil conectividad de internet y estamos, estamos arriba, de, estamos surfeando. Estamos en una tabla tecnológica, surfeando, así que si usted lo ve todo normal, bueno. No quiere decir que de la tablita de surf no nos caigamos un cachitito o no, nos vayamos al agua, ¿no? capaz este, nos quedamos dos minutos y dos minutos volvemos, y volvemos. Eso, eso es el único el único temor que, que podemos tener nada más mientras pero, tanto, pero mientras tanto si no se conectan conmigo se van a estar conectados pues tenemos el auxiliar afuera del baúl del auto ya tenemos. O sea, tenemos el auxiliar afuera del baúl del auto sabemos que podemos pinchar la rueda entonces claro, ya claro, talito claro. con el nombre con todo puh, conectamos cambiamos y a la luna. Bueno, córner para Vélez ya es el número, este sí, que es el número, ¿cuál es un número a la quiniela? ¿Qué sé yo, el 36 y a los 10 jugales. Porque Vélez está mejor, porque Vélez está mejor. A ver, remate. ¡Upa! La agarró linda. Tengo una pregunta rápida. La agarró linda. Si es el cumpleaños de Tito, el Tito que vos conocés, la torta, ¿qué escudo tiene? De Atlanta. totalmente. Terrible la torta, espectacular. Muy bien, muy bien. El escudo muy bien hecho, toda la torta. Sí, Vélez, sí, Vélez. Pelota para Nico. Sale tranquilo, Vélez. Sale Viste, tranquilo. Yo tengo te preguntas rápidas, ¿viste? Que vos podés contestar. Perfecto. Sí. Tengo, tengo miedo de errarle a tus preguntas, ¿viste? Tipo, tipo como, la escuela, ¿viste? Como de, después cuando pare, la, cuando pare la pelota, me voy a decir en 10 segundos con pocas palabras, ¿qué opinas de, del juego de la selección argentina en Copa América? A mí me gustó, ¿eh? ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! vamos. Se viene Vélez. ¡Bien jugado! ¡Ay! No, no, arco para, para el Magro. No, la, la, los, los, prim, los, primero, los primeros partidos Argentina se acomodó y después cuando era uno contra uno, o sea... Gana y el que gana pasa y que pierde se va. Ahí Argentina mejoró y los dos partidos que mejor hizo fueron contra Brasil y contra Chile. Terminó jugando muy bien y esperemos yo espero que siga Scaloni y el grupo que formó. Porque si no es lo mismo, arranquemos todo de cero. Siempre, bueno, de, cero. siempre de cero. Como decíamos el otro día, el futuro en bola. ¿Viste? Siempre estamos en cero, siempre estamos en cero. ¿Qué le entregás al que viene? Es lo, nada, no guardaste nada. Es lo que, es lo que yo espero. ¿eh? El partido con Chile ah, bueno. muy bien y Chile la verdad tenía juego como decía la Torre en la transmisión de fútbol. Eh, Chile de tres cuartos de cancha para arriba. No, sí, sí sí sí tenía sí sí. Sí. sí sí sí. Pelota para lejos ahí. Se viene el magro hay que cortar. Viene Alejo la vuelta. Viene Alejo la vuelta. Juega bien el magro. Eh. También tiene, sí, tiene, el magro. tiene su estilo de. de juego? la a veces que transmitimos que transmitimos selectivo Almagro, magro el selectivo ganó y ahí por poquito te digo. Así que lo, lo conocemos al Magro. Pelota que cobra el juez. Ay, no. ¡Corner! Para, la, para el local. Para el Magro que hace el local acá en m 3. Me, me preocupa Julio que no aparece. Julio no aparece Julio y yo no quiero saber aparece. cómo salió el selectivo hoy y con excursionistas. Queremos saber, este, además queremos que Julio aparezca. Porque Julio, ¿dónde está? Porque se manda unos emoticones, que nos ama el pelo. Este, y por supuesto estuvo Hoy estuvo, hoy estuvo, estuvo con Belgrano sí, Futsal sí. También quiero saber cómo le fue ¿Vos cuántas canchas te hiciste? El ocho, ocho Desde de de, de, de las dos Hasta las ocho y media de la noche Y decime, yo, está bien No te voy a retar si comiste mucho no, Pero no, El torneo no. de parrilla, ¿cómo estuvo? No, no, no, no, no puta que no nada Y el toco que tiró? Vele, vele, vele, vele para allá Pelota de Vélez. Alejo. Mantiene la pelota a Vélez. Con paciencia. Puede ser, ¿eh? Ahí le queda. Es el piso. El piso está muy rebaladizo. Sigue la pelota para Vélez. Y usted quería ver a Vélez. Quería ver a Vélez. Fusal. Acá lo ¿Está tiene. Por la hora de Urban Deportes. A través del streaming de Facebook. Mira qué bueno. Fue tiro al el remate, remate de Lucas. Encontró eh, el hueco. Remate de Lucas. Nur, buena pum, Bien. Lucas. Lateral para Vélez. Lateral número. Eh, Juegue al 23 a la cabeza, directamente. Da la matutina. <risa> y después si saca, ya sabe. Toca timbre y dice, che, loco, enganchamos un número de los que vos pasas. Pelota para lejos. Y eso, que yo nunca jugué nada. Juega a Vélez, juega Vélez, mueve. Eso, ojo. Tranquilo, tranquilo, jugando. Tiene Lucas. Te vinieron a apretar. Lucas, quería con Esteban. Bien el corte de Vélez. La pelota igual la tiene Almagro. En estos minutos de partido, el local... Mantiene la pelota, uno a uno para los que recién se enganchan. Esto es la hora de Hurlingham. Un medio, obviamente, de Hurlingham. Donde tenemos, tenemos mucha variedad de cosas. Una de ellas es la televisión bueno. gratuita. Se viene. Uh, viene el corte de Almagro y ahora se vienen ellos. Juegan rápido. Bien. Bien. La, la pelota... No. Sí, sí, sí, sale. Opa. Ah, le le dando gol, gol. Pero no, no le dan. No se van. Hay dudas. Se va, pudrito. Se vienen ellos. Y ahora sí. Ahora ah, no se el magro. Dos a uno. Se apagaron algunas luces. Hay un poquitito menos de luz. Decíamos, no sé que, decíamos que estaba un poco mejor Almagro. Llega el gol y ganan ellos ahora 2 a 1. Lo dieron vuelta. Faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo. Qué gana el local. Bien. Gana el local. Qué frío, señora señor. Qué frío. Sale Bele. Vamos, Bele. Vamos, Bele. Vamos, Bele. Vamos, que falta Bele. un montón. Sí hay que seguir ordenado jugando como ellos Paciencia, puedan, paciencia. Ya, vamos. A la vuelta. Vamos. Vamos Ariel, vamos Brian, Brian, Ay. Y el remate por arriba del travesaño, lo que pasa es que desde acá también vimos lo que él vio, un hueco así, línea recta para patear el arco, bueno la pelota se fue un poco por arriba, el arquero saca para arriba, Ariel que la baja, Fede, que creo que le hacen falta, rebota la pelota, todo esto lateral para Vélez en defensa. Yo para mí lo que pasa es eso, el piso está muy muy, muy resbaladizo y los jugadores no, no pisan firme. Los dos equipos, ¿eh? Ya lo he visto en varias situaciones. Vamos, Fede. Ay. Se le puede poner, una, probarlo y ver si es así como yo digo, puede poner algún tipo de cera, anti deslizante. Pelota para Ariel. No se entendieron en esta oportunidad y todo esto es saque de banda para Almagro desde abajo. 4 minutos 46 para terminar un partido que está ganando parcialmente. El primer tiempo. Primer tiempo. El, eh, exactamente, perdón. El primer tiempo para terminar. Sí, en Almagro. Ahora recupera Vélez, ahora puede ser. A ver, vamos, vamos, vamos. Oh, es frío, loco. Vamos para adelante, vamos para adelante con Guille. Mueven la pelota, a ver si, si sale una. Muy bien. bien, muy bien. Sí, Brian. Sí, Brian, sí, Brian. ¡Ay! ¡Ey! Penal, ¿no es eso? ¿Dónde, ¿Dónde está el área? ¿No es penal? Está con la manito en el bolsillo. Penal. A ver, a ver, saca una tarjeta, sí. Pero una tarjeta amarilla. Yo no veo las líneas del piso. No, pero, no para, saben, pero para mí es, es penal, ¿eh? Desde acá no sé claramente, ni porque siquiera la que tenemos cerca. Acá. Bueno, ah, cobro tiro libre, porque si están hablando es porque jugaba preparada, cobro tiro libre. Y ustedes Pero buena cómo, ju cómo, buena cómo, jugada. Cómo, ¿en casa cómo los está tratando el frío a todos ustedes? ¿Se están calentando? ¿Se están tapando con frazadas? ¿Se están tapando qué sé yo? Trajeron hasta el asiento del auto para taparse? Algo. Es yo. yo estaba anoche, me congelé, cuando estábamos bueno, en el teatro. Estábamos bien y de repente bajó la temperatura y vos veías que todo el mundo se desesperó y no sabía cómo taparse el frío. A ver. Buena, a ver chance, eh, buena chance, buena eh. chance. A ver, Fede. Juan preparada! ¡Ay! Por arriba del travesaño. Bien, bien. Bien el remate de hoy. No Le saque de arco para el magro Exactamente, él ahí no. No. Era tiro indirecto. Tiro indirecto. Saca el magro desde el arco prefieren salir jugando de abajo en esta oportunidad salen de abajo Almagro ahora con paciencia ya tiene el resultado, está ganando 2 a 1 Le va a apretar claramente para, para que ellos se contar? equivoquen, a ver si se pueden equivocar no, ahora sí Brian, vamos, vamos, es esta ¿eh? vamos, lo pasan a Brian ahí está, puede ser, a ver Ariel Ariel Ariel, mirá la pelota que saca el arquero con el pie, impresionante, buena, buena pelota de Vélez, Vale, dale, dale, dale, dale, la recuperaron bien ellos, pero todo esto, todo esto, es a de banda para Vélez, ya lo hacen, tranqui, partido palo y palo, ¿eh? ahora, se viene Vélez, con mejor posición, ahí, no se entendieron. A mí me interesa la continuidad del juego, la continuidad de la, digamos, de la tenencia, de la pelota y eso trae una evolución de juego que luego, con el tiempo, eso va a traer los goles. Decir, no, no son mágicos los goles. Como siempre, nosotros agradecemos por hacer una transmisión nueva de Vélez Futsal a toda la comisión, a toda la comisión de, de Vélez Futsal. A, por ejemplo, Cristian, que es el coordinador de la actividad, que nos está viendo un abrazo muy grande se viene Fede y pintacuada. Guille y, y falta falta después no, no, cobró nada. Nada. no cobró nada Después. ¿eh? sigue sí, la ah, pelota para Vélez yo le grité para que la cobre, ¿viste? Se, no viene cobre Bele, eh. se viene Vélez no pues, ¿eh? se viene Vélez se viene Vélez, puede ser, vamos Brian Ay, lo buscaba Fede no se entendieron Shani, muchas gracias. Ayer estuvimos en primero de mayo, te mando un saludo muy grande, la mamá de Mauri ah. de, del Triangulito. Ganó la primera, ganó la primera 3 a 2 de Burlingame. Recién nos enteramos. Y usted se está enterando y se está enterando. Se viene, doctor, se viene, ver, sí, ver, sí, sí, sí. No, no, no, no, Y se está enterando todo el mundo a través de la hora deportes, de deportes. ni dice hora, que se, ayer la vi y sí. dice que se ríe cuando yo te digo quién es y, y que es del Club Primero de Mayo. Entonces voy a decir, ah, mirá, no sabía. y se ríe Dice que le causamos un, tro, un poco de gracia. ¿Y, quién es? ¿De quién habla? ¿De quién no, me estás hablando? No, no entendí ah, todavía. ¿De qué Club Primero de Mayo? ¿De qué bruna? <risa> Sale Vélez en mitad de cancha con la pelota, con el balón. Vamos con Fede. Ahí está, puede ser. A, a ver, vamos. A Abran, ahí está. Ver, me gusta, pera, me gusta. Pera, pera, pera, pera, pera. Puede ser, abrila, ahí, pegale. Ahí, pegale, Facu. Ay. Uh, uh. Mirá Mira vos, mira vos. Buena jugada de Vélez, sin falta, sin falta. No le haga falta, bien. Un abrazo muy grande al nene de Benedetto. Si sí. por esa casualidad nos están mirando. Hay una persona que nosotros queremos mucho, el director del Fortinero. El estamos el extrañando, Vélez, el estamos Vélez. extrañando a Vélez. En la cancha jugando y al Fortinero en la popular de Vélez. Eh. Sí, con lo repartido. Con las bien. notas de él. él. Él tiene una buena onda con todo Vélez. Y con los e distintos equipos. Vamos, de Vélez, Vélez. vamos, Siempre le ha puesto la mejor. Qué buen tipo que es. Vamos, Brian. Falta un minuto 30. Vamos. Está buen, estaría bueno empatarlo ahora. Sí, para terminar sí. el primer tiempo empatado. Ahí. Se le va la pelota. se Le va la pelota. Saque de arco para el magro es. que hace rápido el arquero. Bien, bien. arriba Facu. Bien arriba Brian. Ana cobra falta. Ahí sí, es falta, es falta. Si sí, la pelota se iba. Correte un cachito para Falta aquí. para el magro. Gracias, si hasta ahí nomás. Dale, levantate que te vas a enfriar la espalda, te va a hacer mal los riñones, jamón. Dale que hace frío. Me Dale que ver. hace frío. Canal eh, Magro 2 a 1. Agustín derrito pregunta cuánto va. Federico contestó. Gracias Agustín por vernos, gracias a Yanni, gracias a todos los que vienen para arriba en la lista que están viendo este partido a través del streaming de Facebook. Es lo que nosotros llamamos la TV web. Si sale una, con, una contra ahora, me encanta, te digo. Sí. Un minuto 20 para terminar el primer tiempo. Gana el Magro. Estamos en cdm 3, donde ellos hacen de local. Por la división D de futsal y el remate que pegan. Fede y se va al córner para el Magro. corner no. número? Número 6136. A los 10. ¿No diez. me lo cree? ¿No me lo cree? Yo tampoco. Hacia Un minuto 15, dale, apretalo, apretalo, apretalo. sí, me encantó. No le haga falta, no le haga falta. Bien, bien, Fede, vamos. ¡Ay! pelota para. Pelota para Facu. No Después preguntale perdieron. a los chicos, a los jugadores de Vélez, cómo se sintieron con el piso. Este, y si se sentían, si estaban bien afirmados y demás. Pregúntale, pues si yo no me vas a olvidar que vaya yo, escuchando. Pa' que te tengo. ¡Pum! Lateral acá al lado nuestro para el magro en mitad de cancha, ya juegan para atrás con el arquero. Va a apretar Mati. Vamos, Dele, vamos. Faltan 40 segundos. Se vienen ellos. Y ahora te digo que me gusta, ¿eh? Vamos, Facu. Ahora sí. fe fe, fe, fe, fe, fe. Bien. Bien el muy ataque bien, de Dele. Muy bien cortado bien por la defensa. El magro. Muy bien cortado por el Almagro. 30 segundos, si le metes un gol ahora, los desmoralizás totalmente. ¿Sabes que sí, Fede? Ay. Faltan 20 segundos para terminar el primer tiempo. Gana el Magro 2 a 1. Se viene Fede, no se entienden. Pelota para el arquero, faltan 10 segundos. Esto está por terminar. Pelota en la cara para Fede y lateral para el Magro, faltando 13. 2 ya a 1, Vélez sigue en partido, te digo. Ya cuando venga el calorcito, va a ser otra cosa también. Uh, ¿qué pasó? Falta. 10 segundos. 10 segundos para terminar. Hay que patear al arco. Hay que patear al arco. Hay que patear al arco en esta. Dale, pateá. Ay, bien, bien. Vélez terminó atacando el primer tiempo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Cinco minutitos y volvemos. A ganar el magro, dos a uno. Bueno, arrancó el segundo Arranca, tiempo. Arranca, el segundo usted, tiempo. Usted pensaba, con el frío, estos se rajan y se van a la casa, se te con una trazada. No, estamos acá el firme. No mirando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muchas gracias. Como siempre, el fotógrafo de Vélez, que Pasame, acompaña, por favor. Acompaña y ayuda, ya lo vamos a decir. Fotografías Estudio H. Lo pueden lo repito, ver en fotografías Facebook. Estudios H. Todo lo que son hechas de Vélez, la verdad. Busquen las fotos de él, compren en la foto, está muy buena. El tipo es un trabajo profesional muy interesante. Acompaña al equipo de futsal de Vélez África constantemente, lo vemos por todos lados. Además, muy buena onda muy... eso es fundamental sí. para la laburar Qué frío que hace seguimos con el frescor más frío que en el primer tiempo estamos a un minuto de arranque del segundo tiempo sigue estando en el marcador 2 a 1 ganando al magro contra Vélez en este momento está atacando a Vélez está saliendo de, de atrás Vélez sale de, de atrás se viene a Vélez está la con mitad, en mitad de cancha la pelota juega Maxi va tocando Vélez tranquilo el pato Caps dice, hoy no pude ir. Aliento a la distancia. Abrazo muchacho. Un abrazo, un abrazo para muy vos, grande, un abrazo muy grande al Fortinero. Se viene B después ser el remate. Ahí la defensa del Magro bien. Hay que hay, hay, hay, que apretar, hay que apretar. Vamos, vamos, vamos, vamos. No hay que dejarlo jugar. No hay que dejarlo jugar. Bien, bien. Lateral defensivo para el local, para el Magro. Para el que no sabe, hoy estamos acá en Sedem 3, 3. Partido de 3 de febrero, cerca de Hurlingham. Estamos. Estamos como en nuestra casa. Estamos, la, la verdad, estamos enfrente del, del SEAMse. El barrio, pobrecito, qué baranda que residen. Pero bueno, qué le va a hacer. Es el Seamse, es toda la mugre de, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y está acá. Eh, el lugar, el lugar la verdad que está muy bueno. Tiene una muy buena parquización. Lugar para, este, lugar para estacionamientos ahí. O otra instalación. ahí está, puede ser. A ver, Brian. A ver qué pasa. Bien, bien, bien, vamos, vamos vele, vamos, vamos. Que... Arrancó, Dale, dale, dale. Me podemos... pongo en modo hincha. Ya, ya me me cansé. Entonces me canse. se pone en modo hincha, se me pongo modo la torre. Me cansé, me cansé. Lo que nos vamos, interesa, vamos, es que en toda la cancha. Vamos, no oh, muchachos, ahí, ahí está, vamos, apretalo, ahí está, ahí Se viene el madro Cruzalo, cruzalo. Bien. Lo cortó, bien. Bien, bien, bien cortado en mitad de cancha, pelota para eso tener tenencia de pelota, en la tenencia de pelota, en el volumen del juego, los goles van a venir. Esto es así. Esto es así. Se venía el magro, lo bajaron, vino ¿Eh? libre para el local. En realidad quedó boca abajo como dándole un beso al piso. Está frío para darle un beso al piso. Está fresco, ¿eh? Seguimos en la lucha Y Tengo cuando los salgamos que, que es un descampado, ¿sabes qué? No yo, dejá. Yo 80 grados bajo. Acá, yo me quedo acá. ¿Y las embaladas no llegan acá. acá? ¿Hay algún lugar, algo? ¿Tienen bufé, alguna cosa? ¿Acá nada? No hay nada. Seco. Almadro bien el remate, bien la pelota, viene la Salada, Vélez, bien viene la defensa de Vélez, bien la defensa de Vélez, zafamos. Se viene Vélez por segundo, segundo, segundo, segundo. Ahí está. Ay. El arquero... Eh. El arquero salió. Sí, sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo Brian. Se viene Brian. Ahí está, ahí está, ahí. ¡Ay! ¡Le tenía que pegar! ¡Bien! Bien, hice, bien, hice. Todo esto es lateral para ellos en mitad de cancha. Para el magro. Sale el número 10. Hace. Ejecuta el lateral. No el magro. Juega con el arquero. Y sale por la otra banda. Vuelve a cruzar y vuelve a armar la jugada desde atrás. Estamos casi en la mitad de la cancha Tira un pelotazo al fondo Que se le va No logra contener jugador, Para los dos equipos tres. es el tema de la cancha ¿eh? Sí, sí, sí, totalmente la, Para mí la superficie está demasiado resbaladiza Muy, muy, muy, muy muy pulida, digamos, por el uso quizás este, Cosa que está bueno Pero bueno, para, para este juego Yo he visto que los jugadores no pueden afirmarse bien Vamos, le vamos, difícil. que puede ser Vamos, hay que intentar Hay que intentar, hay que pegarle ¡Uh! Uh. No, eso no fue gol No sé No te la puedo creer No, sé. no te la puedo creer No sé No sé. No tenés la repe <risa> No tiene el bar No tenés la repe La gente en su casa dentro de cinco minutos Sí puede correrlo para atrás Y lo vuelve a ver Qué buen remate de Facu Ferreira Está bien, Vélez Está bien, Vélez Pero hay que presionar Vamos, vamos, vamos Vamos, no vamos, para adelante, para adelante, por vamos la hora, Por la hora de Hurlingham Deportes A través del streaming de Facebook en lo que nosotros llamamos la hora TV web Porque la verdad Me es Muy ah. bien, estaba parado justo Pero la pelota pasa por delante Corner, de corner, corner, corner Hay Corner discusión. para Vélez La entrega la pelota Finalmente el arquero, el jugador de Vélez Para que ejecute el penal Federico se está agachando acá al costado mío No sabemos si de frío, ponte la campera Fede bueno, de un córner ¿no? va para el arquero, el arquero de Vélez Nico que tira el pelotazo. Hay que cortar ahí. Bien, Maxi, bien, Maxi. No, Vélez, Vélez, ¿no? Vélez, Vélez, Vélez. Vélez, pelota para Vélez. Más gente se suma, más gente se suma a la transmisión. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Los que sean de Vélez, los que no sean de Vélez, los que son... Gracias por decimos, bancarnos. ¿eh? Sí, claro. Gracias por soportarnos. Se viene al magro. ¿Ves? ¿Ves cómo resbalan? ¿Ves? Ellos ¿Ves? también se resbalan. mucho. A ver, todos los jugadores, ¿eh? ¿Y fue? ¡Un, dos, tres! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue, no fue! ¡No ¡No fue! no por el barrio! ¡Casi <risa> <risa> molada! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, cabrón! Ciro libre para Almagro, a todo esto. Ya pasaron sí, casi 4 minutos 20 del segundo tiempo. Hay que recordar que está perdiendo Vélez 2 a 1, está ganando Almagro. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos en partido. A ver, la otra espere, jugada preparada. Jugada preparada juguena. para ellos. A ver qué hacen acá. Remate. Hola Almagro. 3 a 1 ahora. Lo advertimos, lamentablemente. tenemos ojo. Vélez con la pelota de vuelta al centro de la cancha. 3 a 1, dice Federico. Y es así, dos goles hechos de, de tiro libre, con, con pelota detenida. Este... Vamos, vamos, vamos, chico, vamos, hey, chico, vamos, no, vamos. No es fácil, pero es posible, digamos. Hay que darle. Falta un montón, falta un montón. ¡Bien! ¡Opa! El arquero salió a marcar, saca la pelota. Bien, Nicolás, Joder. bien, Nicolás. ¿Cómo va Joel Peña? Pregunta. Está perdiendo Vélez, 3 a 1. Dos goles con pelota detenida. Jugada armada, la verdad, buena jugada. Tar tarjeta amarilla para, para, para Facu, Facu Ferreira. Uh -huh. 15 lateral. minutos clavados para terminar el partido. Gana el local 3 a 1. La jugada ya se armó. Están jugando mejor ellos. Ellos están jugando mejor. Dale, dale, dale. dale. Vamos, vamos. Vamos, Vile, vamos, vamos, vamos. Hay que descontar. Momento de partido para descontar. Vamos. Ahí está, vamos Puede ser virtual. Todavía... Hace cambios Al técnico Otra de las cosas que me gusta Diego Cabral, De las transmisiones de el nuestro, China. Este, A través del streaming de vamos Facebook mate, vamos mate. Es que los, los tel, lo que se puede decir Televidente es web se comunican entre ellos, viste, porque se van contestando también independientemente de que nosotros contestemos o no, eh, alguno ve que alguien hace una pregunta y otro y otro que está mirando lo contesta, eso está bárbaro. La pelota. Saca la lateral de mitad de cancha Almagro. Tiro libre para el magro para el local. Bueno. Venimos en el desarrollo de esta jugada, ¿qué es lo que pasa? Otra jugada más de tiro libre. No, la pelota ahí es cortada por un jugador. de dele que está parado contra el palo y la tira afuera. Saque de esquina para Almagro. El, el número 10 lo ejecuta, se la va a pasar al 2. Bombea y se recupera. Vamos, vamos Dele, vamos. Ojo porque ellos juegan a eso. A recuperar en el medio de la, del... Sí, Mati, sí, Mati. Ay, es del arquero de Vélez. O Saca con la mano. Vamos Ariel vamos, Ariel, vamos Ariel, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, que tiene que salir, vamos. El remate. en el palo, oh, en el palo. Dos tiros de Vélez. Se salva se salva el, magro. el magro, se salva el magro. Dos tiros de Vélez en el travesaño. Van, ¿eh? arquero, con Pero tan corta. lo tan largo, cortariel, ahí atrás, <ríe> bueno sale el lateral de Almagro hacia el arquero. Vuelve hacia el pura, lo pura, lo bien, vamos, vamos cortado. Vamos, Fe, vamos, Fe. Ay, mira vos. Qué bien que le hizo el 9 de Almagro. Le queda larga, listo. Vamos, Nico. Pelota largo, vamos. Vamos, Mati. Le queda Mati, le queda Mati, le queda, le queda falta. Cobrá. Tranquilo, sin falta. Bien fe. Hacia atrás. Vamos, Vile, vamos, Vile, vamos, vamos, vamos. Vamos que estamos, vamos que estamos, vamos que estamos. Falta un montón. Medio, medio. Ay, mira vos. Ah, tira, sí, a la cualquier lado. El jugador de Almagro. Dale, dale, dale, Ahí dale, dale, más, dale. El ángulo para que se vea. El juez se acerca al jugador, levanta la mano, marca, saque el lateral y arranca a vélez. Todo. Vamos, de vuelta. vamos, vamos, vamos. Bien. Ya deja pasar. Bien Ariel. Mati. Pierden. Ahí tienen que cortar. Es bueno el 9. Juega muy bien el 9 del Magro. Sí. Lo buscaban a él. Lo volvían a Por suerte se cansó. Ah, por suerte se cansó. Sale Vélez de abajo, vamos, vamos, vamos que estamos, vamos que estamos. ¿Cuánto queda? Quedan 12 minutos para terminar el partido. Gana el Magro 3 a 1. Sabes que sí. Mirá, con el pie, saca el arquero al Magro. Falta. Falta, falta, falta, falta. Tiro libre para Vélez en mitad de cancha. ¡Pum! Ya juega Vélez. La pelota la tiene Ariel. Fede. Ahí está Mati. Ahí, el arquero viene. La empala para el 7. Tiro libre Está para el claro. Estaba al lado del árbitro. Nada que decir. Se va a obtener una tarjeta amarilla por ventanilla. Le dicen, mire, en ventanilla hay una tarjeta para usted. El juez venía detrás. La verdad que en general los arbitrajes son bastante bastante buenos. 11 minutos 20. 11 minutos 20. Justo yo el Peña preguntado eso y le contestaste, 11 minutos 23 segundos es lo que resta de partido en este segundo tiempo, el que es favorable para el Magro por tres tantos contra uno. Ataca. Bien, Nicolás. Arquero de Vélez, bombazo. Y la pelota se va. Tiro de esquina para el Magro. Vuelve a estar mejor el local. Se hicieron el corner, bombazo arriba. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Vélez, vamos, vamos. Otra vez Vélez sale desde atrás, como decimos nosotros siempre intenta la armar defensa del Magro. Sin desarmarse sin volverse loco. No se entendieron. pelotazo del arquero arriba vamos bien bien, bien mati vamos vos, bien. bien. falta cobra ahí está bien falta para vélez bien vamos ya se jugó ariel vamos vamos intenten intenten si no pateamos al arco vamos ariel abril a la derecha bien Ahí está. está, te queda el remate, cruzala, vamos. Cruzala. Vamos, que te queda reguana, el remate, man. vamos. Ay, mira vos, corner. Tiro de esquina para Vélez. Jugada preparada. Ya tiene. Ahí está, puede ser. Sí, Facu, sí, Facu. Facu. Sí, la recuperó. ¡Ay, mira vos! Sigue siendo de Vélez la pelota. La tenencia falta, del balón es del Fortín ahora. La definición en la línea del arco. 10 minutos falta. Que falta. Después el Lo resto, que faltan son 10 minutos. Como está pasando en todos los partidos, Vélez es el que tiene la pelota, Vélez es el que ataca. Falta definir en la última línea. Lo dejan jugar a Vélez. Vamos, vamos Fede, vamos Fede. Cosa que también tenemos que rematar al arco. ¿Ves? ¿Eh? Porque te la roban. Se viene Almagro. El jugador de Almagro lo empuja al de Vélez. Una falta. Una falta de Almagro media al dope. Porque la pelota ya era de Vélez, sí. No, sale arquero no hay... jugador Vélez, saca arquero jugador, Aparte vamos la verdad todo el partido ha sido correcto son la mayoría de las faltas son dentro del juego Vamos Vélez, vamos Vélez, vamos Vele que tenemos un jugador Man cancha, vamos mira vos! ¡Pega el palo, loco! ¡Qué suerte que tienen también! ¡En el palo se va! Tercer palo en el partido. Tercer, Tercer. Tercer palo en el partido. Qué suerte que tiene, loco. Dale, dale, dale, dale, dale, que lo aprieta. Ay. Bien, ay, ay, ay. ¿Cuánto queda? Quedan 9 minutos 11 segundos. Exactamente en este momento, 9 minutos 10. Así está parado el reloj. Para Vanessa Rodríguez, qué pregunta. Gracias, Vanessa, por, por mirar. Laura de Ulingham deportes a través del streaming de Facebook lo que nosotros llamamos la hora TV web Sí, es así como ha pasado con otros equipos con los que ha jugado Vélez lo que falta es la definición ahí en la puerta del arco porque el después este, acá están los dos equipos con el tiempo que han pedido es lo que nosotros... Bueno, por supuesto que vamos el fortín, Por supuesto, Vanessa. Este, y queremos que jueguen el fútbol. En estos tres partidos que hemos visto, los últimos pasa lo mismo. Vélez inclina la cancha, Vélez el que tiene la tendencia de la pelota, Vélez es el que ataca. En esta ocasión hay tres tiros en el palo. Lo que falta es la definición ahí en el borde, en la, en la puerta de entrada de la casa. Es decir, los tres, otros, tres tiros muy, en los palos. Los otros fueron muy eficientes en, en los dos tiros libres con pelota detenida, con jugadas armadas bien, bien armadas, es decir que, que dolieron eh, al convertir en gol. Pero a mí me gusta más lo, lo permanente, porque Vélez es una institución seria, entonces no es que está hoy y mañana, bueno, no sabés. Es decir, Bell, para mí lo que, está, lo que está sucediendo es que está buscando su personalidad de juego en el futsal, así como la tiene en cancha de once. Está buscando su personalidad de juego, lo está haciendo bien porque no se desarma, no se vuelve loco. Sale jugando de atrás como corresponde, ocupa toda la cancha con traslado y con juego. Lo hace muy bien. Sale, va, quita y pelea. Bueno, se levantan las hinchadas. Lautaro Fortinero pregunta cómo va. Lamentablemente está ganando al magro 3 a 1, Lautaro. Eh, también tengo que decirte que Vélez pegó tres tiros en el palo, tres tiros en el palonito, lo, lo, lo movió al arco. Todo esto es tiro libre para el magro, para el local. Faltando 9 minutos, 10. Estamos acá con mucho calor. Sí, está, estamos, vamos a rebolear la campera, a tirar todo, a pedir una Coca-Cola bien helada, viste. No se puede más. es los paridos? Desde chiquitito que no, que no tenía tanto, tanto, tanto frío. Cuando iba al, al colegio me encanta, me, acuerdo. me, encanta, me encanta. Y salía y me acuerdo que de Burlingame todo el pasto escarchado. Que eso no lo vimos todavía. Todo escarchado, Bueno, salgamos de esta situación. Vamos. Ojo, muchachos. Bien. Tiro de esquina no? para Almagro. Oh. Nueve no, minutos minuto cinco. Ya lo hacen el tiro libre, ya lo jugaron. La pelota se va, así que saque arco para el Fortín. Y vamos, vamos, Vélez, vamos, Vélez ahora. Sale acá, arriquero, jugador. Hay que mover la pelota. Vamos, vamos, vamos. Me encanta, me encanta. Buena jugada. Preparada. Gol. Y sucedió lo que estábamos jugando. Vélez! Sucedió lo que estábamos pidiendo. Es decir, todo bien con Vélez. Arranca, arma la jugada y terminó. Buena jugada, ganar ganar. buena jugada, gol de Vélez, vamos. Ahí lo sale vamos, vamos, ganar. ahora hay que apretar. Bien. Dale. Mati la pierde. Se viene el 9. Fuera. Nadie lo toca. Saque arco para el Fortín. Vamos, Vélez, vamos, Vélez. Vamos a levantar, vamos. Les Faltan 8 minutos. Ahí lo que van a es hacer estos 8 minutos. No te muevas, quédate prendido a la hora. Se vienen ocho minutos importantes. Se viene Vélez, ahí está. Que la pelota no se vaya bien. La pelota ahora con paciencia la tiene Vélez, saca arquero jugador. Vélez lo quiere empatar, faltan ocho. Con paciencia. Si te dejan, pegale. ¡Ay! ¡Bien el remate de Mati! Todos los arqueros bueno. Le Ahí está, ahora está. Vamos a ver. A ver. No, igual pegó en la, barre, en la defensa de Almagro. Sí. No, en el anterior tiro te digo. Que la sacó con el pie de vuelta. Igual Almagro este, tenés tres tiros en el palo que salvaste. ¿no? Siete minutos cuarenta. La pelota de Vélez. Vélez está un poco mejor ahora. Con paciencia... A donde te dejen el hueco, encará y pegale. Ahí está. Uy. El arquero muy bien. A ah, el arquero. Yeah. Bravo. Golazo del arquero. Le pegó muy bien. Oiga el magro. 4 a 2. Golazo del arquero. 4 a 2 estamos. Insiste, Vélez. Conmigo. En el mejor momento de Vélez. Ahí me el mejor momento cuenta. de Vélez. Gol de otro partido. Gol del arquero. Juega Vélez, vamos, vamos que no está muerto quien pelea. ¡Gol! ¡Oh! ¡Gol de Vélez, partidazo! ¡Gol de Vélez, partidazo, señores! Y, y, no y no saques más arquero como jugador, por favor. 4 a 3, estamos en partido, vamos Me hizo caso, viste Bien, Nicolás Se sí, viene el chino Se viene Fede, no lo para nadie Falta, gol! dice que se la sacó bien Ahora se viene Almagro ¿A Esa la cobra, no, tampoco Ahora Rafa, que te raspa Y qué lindo que se puso Es como los que a mí me gustan El Rafa, que te raspa, no te muevas Yo te avisé 4 a tres pierde Vélez, pero estamos cerca, estamos cerca. Me pongo loco. <risa> Se puso en modo hincha Federico. Dale, dale, Vuelve a sacar arquero jugador Vélez, yo te digo que no lo saques. Yo te digo que no lo saques o volver rápido porque el arquero ya... Bueno. Pelota para Vélez con paciencia, va moviendo. De izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda, de izquierda a de derecha, de derecha a de izquierda. Buena jugada, ahí está. Corner, corner. Corner para Vélez. Vélez lo quiere empatar con arquero jugador. Vuelve la pelota para atrás, vuelven a tener paciencia, paciencia, paciencia. Hacela rápido antes que te la roben, te la roban. Pero por suerte la pelota, se va? Bien, la pelota se va. Por suerte la cortaron, bien. Por suerte la cancha terminó ahí, dijo Vélez. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos que faltan 5 minutos 40 para terminar este partidazo. 4 a 3 gana el magro. Vamos, vele, vamos, véle, le tengo fe, vamos. Y si no le tenés fe, ¿para qué estás? no? Ahí está, puede ser, ahí está. ahí ¡Mira vos! ¡oh! ¡Con el taco! ¡Con el taco! Claramente, claramente, Gerardo era algo. Claramente, totalmente de acuerdo. Cortaleo bien. Ahora sale, sale Guille y bien Guille. Sí, sabes que sí, sabes que sí, ahí está, puede ser. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! 4-4 El tiempo, antes que me lo pregunten, faltan 5 minutos 11 Ahí lo estás viendo 5 minutos importantes Ve que la gente se charla entre ellos, está buenísimo está. Sergio la charla con Julián Gómez Me encanta Queda lo valgo, grita el gol de Vélez Como para no gritarlo, como decimos nosotros Vélez juegue, La pelota se va, Almagro es muy hábil en esa. ¡Uy, que la jugada! Almagro, se lo perdió. Se lo refugamos, perdió. Se lo perdió. Se lo perdió. Se Se Se Se Pero él está en partido, señores. Faltan cinco. Ahí ponemos a los dos en el centro de la cancha. Pasa el recapo de la foto de Vélez Arpil. Fotografías de Estudio H. Vean, muestras. Ahí, eh, síganlo, ahí síganlo, ahí está, Facebook, ahí está, ahí síganlo está. en Facebook, fotografías, acá está el público. fotografías es Estudio que H. Que acompaña, que tiene fidelidad a pesar del frío, están todos acá. Ahí están los dos equipos. <risa> ¡Qué frío, qué frío! Lástima la superficie que le, le jode a los dos equipos. Porque, la verdad, este, está muy, muy, muy, muy pulida la superficie y los dos equipos tenían problemas en cuando vos tenés que frenar, vos venís a la carrera, tenés que frenar, y de una vuelta, seguía un... Derecho. ¿A quién le hablé? Estoy hablando a la gente, ah. en general, al <risa> público. Somos así, ¿no? Nosotros somos así, estoy hablando mientras miro el piso, aparte ¿A te a das quién? cuenta. A quién le a está muy bien hecho, perfectamente, el, el cemento pulido se llama y demás, ¿no? Pero este, debe ser por el uso, lo deben usar mucho y entonces la superficie se, se gasta más. Pero se les nota mucho a los jugadores que tienen que frenar, que los, cuando tienen que digamos girar hacia el otro lado, no, siguen derecho patinando. Y eso complica a los dos equipos. A nosotros, yeah, no, yeah, Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale ese no va a llantar No, esa no. Na, no, esa no, esa no hay que poder un poco Mara, No, dale, tampoco boe. me gusta, eso tampoco me gusta vale. junto a la vuelta y dale no le esa Tincha Dale dale, dale 4 a 4, vamos, vamos señores, vamos Vamos arriba Vélez jugando, nos gusta la tendencia, Nos gusta que, que Vélez mantenga la tranquilidad de juego que está con Vuelve a probar con arquero jugador. Está bien, pero como dicen acá, hay que estar despierto. 4 a 4 con arquero jugador. Tran rápido, hay que, o sea, hay que, hay que hacer rápido los pasos. Rápido. Tener la pelota, pase rápido. Vamos. Y como dice si no estamos una de las personas acá, hay que también volver rápido. Este se mata de la risa, viste. Ay, mira vos Saque de esquina, saque... No, lateral, lateral en ataque mirá, mirá Jugaron, falta. cobra, cobra, ey, que va, cobra, cobra que, que hubo un empujón, en el bar A veces que dijeron algo no sé, Le mandaron cariño, sí saludo Falta también un montón, no es verdad, 4 minutos 20. Pero lo valgo. Pato tocar a también. A ver qué pasa. Más allá de la locura, Paciencia. viste que los jugadores no se compenetran de la locura, sino que ellos por suerte están este, usando la cabeza y lo que practican entre semana es la armada del juego. Que también. Pelota de vélez, pelota de vélez, pelota de vélez. este juego. Vamos, de paciencia. Es frío, frío, Ahí está, puede ser. Mira vos, se salva el La pelota que se va, sí, corner. Tiro de esquina para el Fortín. ¿Qué quiere más? Se, llamó, se salvaron de, de ojo. ¿Cómo se llama ese que es hermano de cachete? No me acuerdo. A ver salen desde la punta, bien, el arquero jugador la toma, está clavado acá en este lado, el arquero jugador, asistiendo. 3 minutos 40, qué lindo que es el futsal. Puede ser, corner, busca el corner, bien, bien, tiro de esquina para el fortín número. Número 324, jugás solo a los 10. Jugáselo ya lo hizo, ya lo hizo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí está, puede ser, vamos, vamos. Tranquilo, paciencia. Eso, dale. Sí, sabés qué sí. No, era ahí, era ahí el remate. Volvé, volvé. Vale, ah, fea, ahí está. Volvió el volvé arquero. Volvió el arquero. Estamos tranquilos, tenemos tranquilo. arquero, estamos tranquilos. Faltan 3 minutos 27. Vélez está empatando. 4-4. El partido 4-4. Como dijimos, faltaba entregar el gol en la puerta de la casa. Si golpearle toc toc, ¿cómo no venles al fin? Debimos entregar un gol. Pero tan largo del arquero, a la nada, a la nada. Listo. <risa> modo golfeo. hincha, modo hincha. El modo hincha, a la nada, dale. Eso, vamos. Vamos, Mati, ahora sí. Mati que lo busca fe de fe de vuelta, a Mati. Oh, ¡Ay! Oh, nos bella. entendieron tira el taco para atrás, no llega a nadie. Cortar, y mira ¿vale? vos, qué suerte que tienen Cortala, ellos. Cortale, cortale. Cortalo. ¡Bien! Se lo ¡Bien! Pasó. ¡Bien! Gracias al suelo pulido que siguen patinando. Parece Holy Day on Ice esto. Cómo, pat cómo patinan los jugadores. Le ponen lindo un estadio, digo, lindo todo, pero la verdad de la cancha No, no, no. Le podés poner una cera anti -delizante. Se puede arreglar eso. No Se viene. Ahí está, puede ser. Ahí. Hay que volver. Hay que volver. ¡Bien! ¡Bien cortado! ¡Seguila! ¡Ey! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Listo! ¡Bien! ¡Volvés, a, dale, a haz cambio ahí! ¿San? Bien, listo. No quiero más goles de arquero de arco arco, no. ¿no? Faltan 2 minutos 32 <risa> segundos. No quiero más, no quiero más esos goles. Escuchen a Federico, por favor, y háganle caso, porque no queremos más sorpresa sobre el final. Meteme un gol de jugada, preparada, todo lo que vos quieras, pero el gol de arco a arco... Para mí hay que tranquilizar la pelota y hacer lo que sabe hacer Vélez. Tenerla. Vamos. Tener la pelota, tener la pelota. Tenerla sin sorpresas. Eso, no dividirla, tenerla. Se viene Vélez. Eso, acá, acá. Tener ten... la pelota. Abril acá, bien. Siete, te está esperando, este reparte bien el juego. ¡Ay! ¡Era buena! ¡Era buena, era buena! Se salva el Magro, piden corre, se lo dan. Tiro de esquina para Vélez. No sé está, quién pegó. Y ahí está el cartero de Vélez golpeando en la puerta de la un casa. Un minuto cincuenta. Yo me voy a volver loco, te digo. No, no. Tranquilo, Fede, que <risa> te tengo que llevar a casa todavía. No me vuelvas loco. Me, me saca el micrófono. Entra, entra. Sale ah, Vélez. A ver, a ver. <risa> <risa> ver distribuyé. Vamos Vélez, a a vamos Vélez en un minuto cincuenta. Vamos, un minuto cincuenta tenés que meter. Vamos. Bien. ¿Sabés que sí? ¡Pegale al arco! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Por qué no le pegó? ¿Por qué no le pegó al arco? ¿Verdad que el arquero quedó tirado ahí, che? El arquero se comió... falta ¡Cobró sexta falta! ¡Cobró sexta falta! No te lo puedo creer. Impresionante esto, ¿sí? No fue para... Bueno, Nicolás, ¿te convertís en héroe? Esto es injusto, entonces como es injusto, vamos Nico. ¿Qué carajo cobró? Por favor. Bueno, vamos Nico. Vamos Nico. Vamos Nico. ¡Nico, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nicolás! Yo te digo que ese hombre que está ahí sacó una flor de foto recién, ¿eh? no, ¿no? Ese señor no, no, no, sacó una flor de foto recién. Ahí está, ¿eh? sáquenla, vamos. Hay que sacarla. No, no hagan eso que. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! Falta, que tirate, tirate que te cobran. ¡Ahí se viene el magro! ¡Bien! ¡Bien! Sácala, sácala ahí. Sácala. No me cobres esa falta porque te mata. No hay falta. Se tira. ¿Qué cobra? Saque de arco. Saque de arco, saque de arco, saque de arco para Vélez, vamos. Falta un minuto 12 segundos. vuelvo loco. Un minuto 12 segundos. Falta para terminar el. Partido. Un minuto 10. Sin falta, muchachos. Sin falta, falta. Vamos, Mati, vamos, Mati, vamos. Fe, Mati, ahí está. ¡No! Fue frente al arco y el arquero saca una pelota. Faltan 50 segundos Vamos, vamos, vamos Ahora aguantala, ahora aguantá la pelota 50 segundos Ahora aguanta la pelota No, no Aguanta la pelota sí sí, sí, sí, sí, sí ¡No, el arquero! Impresionante la pelota que sacó No te la puedo creer Bien, bien, la, bien. Vamos a verle, vamos a verle no, Impresionante 37 sacó, segundos arquero, impresionante. 36, 35, 34 33 ¡No! salen corriendo. A Vélez recupera a su arquero. Vélez cayó, lo bombeó, dale. lo bombeó Vélez. Sí, dale, Bien. dale que queda. Vamos, Mati, vamos, Mati. Sí, Mati. Sí, Mati. Listo, se va. 22 segundos Vélez con la pelota. Sí. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡El arquero de vuelta y qué orto! ¡Dale, Vélez! ¡Dale, Vélez! ¡Dale que queda! ¡Dale que queda! ¡Eh! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Vélez! Vélez! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Si le va bien! ¡Ya está! ¡No la... no! En este momento, bueno, nosotros no... No enfocamos. No, no nosotros no, nunca. No nos interesa. No nos interesa el lío. La verdad es esa, no nos interesa el lío, no... No le damos bola a los problemas. Uh -huh. Vélez lo da vuelta, faltando seis segundos, eso es lo que pasa. Vélez lo dio vuelta, está ganando 6 a 5. Y ahí estamos. Bajemos unos cambios. Exacto. Eh, Acompañemos... ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos, ¿Qué podemos contar? ¿Qué podemos, qué podemos contar? Están atendiendo al arquero. Este... Bueno, el arquero está en el, en el piso, lo están atendiendo. <coughs> esperemos que esté macho. bien. Esperemos que esté bien. Obviamente, esperemos que esté bien. Sí, esperemos que esté bien. Le duele mucho, la verdad. 6 segundos. Vele tiene que estar atento, 6 segundos. ¿Qué? Vamos a sentarnos, vamos a sentarnos, dale. No, miren para allá, nada. No, vamos ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Sigue sí, en vivo? Sí, sí, sí. Nosotros giramos la cámara. Nunca, la cámara, nunca no, mostramos nunca, ningún nunca. Lo aprendimos de un reportaje en Europa cómo hicieron ellos para bajar la violencia. Dice que el violento oye, también quiere ser protagonista oye, y no hay que oye, mostrarlo. No, no nunca. Nosotros aprendimos con el de los europeos. Con orden, y una cuando hay quilombo, una, vuelta, una vuelta a Urden, no, al Chacarita. La la se pudrió todo y dimos vuelta a la cámara. Sí, sí, a la que pero bueno, a no, nada, porque no, nosotros no, no, no nos interesa, nada, la apuesta es eso. Pero también retiran a la policía, porque la, la presencia policial descubrió en Europa que es provocativa. Entonces se arma menos quilombo cuando pone gente. Cuando ponen gente de particular, vestida, que sí, está porque, mirando te bueno, camina, porque si no, no da... Porque no, hay, no da agresión. Seis segundos para terminar el partido. Gana Vélez 5 a 4. Obviamente van a tocar y van a tratar de pegarle al arco a los de Almagro. 4, 3. Sacala, reventá, ganó Vélez. Ganó Vélez, lo viste por la hora de Burlingame. Muchas gracias. Una nueva transmisión de Vélez futsal con Almagro. Estás Un lindo bien? partido. Vélez lo gana faltando 5 segundos. Fue un partido. Bueno, la opinión, a mí lo que me gusta es que Vélez mantiene su, su juego, su volumen de juego. Como en todos los partidos se inclina la cancha, en esta ocasión hubo justicia para el lado de Vélez porque terminó con triunfo para Vélez. También de es de destacar que pegó tres tiros en el palo. Hay, Ese... que, hay que destacar también que Nico atajó la sexta. Atajó falta. muy bien. Y también, para hablarle a la gente que, que son hinchas al magro. Muy buenas las jugadas sí. de pelota detenidas, con un las cuales fue un, un partidazo, partidazo, con las que eh, Almagro pudo facturar dos goles muy interesantes. La superficie, para mi entender, extremadamente lisa, perjudicó a los dos a los dos equipos de juego, a los dos, a los dos equipos y a los dos deportistas. Porque cuando querían este, frenar y retomar una jugada, no lo podían hacer pues se resbalaban y parecía Holiday nice Pero la verdad, muy buen equipo Almagro, nos gustó cómo juega. Nos gustó que también tiene personalidad. Eso está bueno en el futsal, que un equipo tenga personalidad y que también te enfrente, también da la medida de quién sos vos cuando ganás. ¿Vamos a ver a los chicos? Vamos a ver a los chicos, sí. eh, ¿Qué hago con el camperón? Dame, vos dame tu... la campera, ponétela. No, porque quería no, ponete, eso, pues... ponétela, la campera. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo. Transmitiendo a los chicos. Ahí está. Ojo que está un micrófono en el piso Un micrófono Federico ahí es, Ahí lo tenés. Venga, venga, no, venga, venga, venga Facu, eh, bueno Partidazo, felicitaciones por el triunfo Y bueno, muchas gracias a todos los jugadores de Y muchas gracias partidazo, por aceptar ¿no? esta nota con el ¿Eh? frío que hace Sí, partidazo, sí, llegamos con un frío bárbaro Hasta la loba del mm. orto y... No, merecimos, fue un premio hermoso pues. Domingo atípico Frío mm. Un rival difícil que son los que los complican, y el segundo tiempo conseguimos lo que queríamos: jugar lo nuestro, pero. Nos trata a los 40, ¿no? se sí. nos complican los 40 demostrar lo que queremos, pero bueno. A mí me gusta el juego de ustedes porque yo le decía a Federico que ustedes tienen dominio de pelota durante todos los partidos que le hemos visto inclina la cancha. Lo que falta es, como digo yo, como el cartero, ¿no? Que ustedes golpean la puerta y le puedan entregar el sobrecito sí. con el gol adentro al otro, ¿no? Falta eso falta a veces. La definición, finalizar claro. que tenemos un juego bárbaro, hacemos sí, el juego sí, que quiere sí, Chile sí, y. Sí. No definimos, ya lo no pasó el año pasado, jugamos bárbaro y... ¿Está bien? Y no, se nos tiran ahí atrás y por ahí un gol o dos y ya nos, exacto, complican, se nos complican. Pero todos bueno, los pero ustedes estuvieron tranquilos, estuvieron tranquilos, mantuvieron la tranquilidad y mantuvieron todo el juego, sobre todo vos, con una responsabilidad muy buena acá ¿Sí? en, el, en la mitad de la cancha. Te dejo con Fede. Eh, bueno, llegan a 18 puntos en la tabla, mitad de tabla, ya están pensando, en, están escalando pasito a pasito, era fundamental ganar, ganar hoy. Sí, era fundamental para seguir con la racha. De seis ganamos cuatro, empatamos uno y perdimos el último. Contra un equipo que pudimos haber ganado. Y por suerte eso no nos bajoneó. Ahora viene otro partido duro como este. Y después contra el candidato. Así que hay que seguir metiéndole y llegar a la segunda rueda de la mejor manera. Más bien, más bien. Sí, el partido contra Atlas no... Eh, el arquero de Atlas se atajó todo y por eso Vélez, Vélez no lo pudo ganar, pero el que es, como siempre decimos, el que intenta es Vélez siempre. Sí, siempre intentamos yo, yo y hacemos Tres tiros en el palo, tres tiros en el palo, sí, bueno. el pasado también. Y, sí, si sí. ¿sí? no entra la taja al arquero. ¿A quién le querés dedicar el triunfo? Y bueno, todo lo mejor para vos. Eh, a ella que vino a ver, eh, a los compañeros y a ustedes que siempre están. Al fotógrafo. Es o a la Furza Es un genio. Un genio, un genio. No, nos saca lindo, gente... nos saca lindo. Salimos lindos, ¿no? <risa> y no, a la gente que está siempre. Sí, a mi amigo también. Dale. Bueno, bueno ahora... yo me voy a bailar la chola. ¿Vos qué vas a hacer? También. Lo sí, vamos? Vamos? Sí, vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Que ande todo muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Claro. La hora de Hurlingham para los vecinos, vecinas de Burlingame, gente de Vélez, muchas gracias. Que ande todo muy bien en serio.